Ingenio Nuestra Señora del Carmen, también una miel deliciosa y, bueno, hecha de caña. ¿Nos va a hablar Javier, ¿qué es su nombre, ¿Qué es eh, gerente? No, bueno, soy promotor de ventas. ¿Promotor de ventas? Sí. Bueno, pues cuéntanos qué tiene esta miel, que es diferente a otros productos que podemos probar. De otras. Bueno, pues esta miel es eh, un producto totalmente diferente al resto de mieles, porque lo primero de todo es que no es miel. ...es un concentrado del jugo de la caña de azúcar... ...se llama de toda la vida miel... ...por la textura, que es melosa y el sabor que es dulce... ...pero no tiene nada que ver con la, con la miel de abeja... ...no está hecha por los animales, está hecha por el hombre... ...lo que pasa es que es un producto natural... ...es el jugo que se le saca a la caña de azúcar... ...se concentra... ...y conseguimos una textura melosa y, y el sabor dulce que tiene". ...de una manera natural, que no es azúcar, para diferenciar... ...totalmente, este es un producto eh, dulce, viene de la caña de azúcar... ...puede, si sigues concentrándolo, consigues lo que es el azúcar moreno... ...y si sigues, consigues el azúcar blanco... ...estamos hablando que es un producto mmm, que no es refinado... ...entonces tiene menos calorías que los azúcares... ...y aporta más nutrientes combina muy bien con, con platos como la berenjena, que es muy típico en Málaga, pero también sirve para cocinar, para crear salsa. Hay muchos chefs que hacen a lo mejor salsa de, de todo tipo. Hay una salsa, la, la carrillada, por ejemplo, pues le echan también lo que es la miel de caña, le da más espesura, le da un toque diferente. Eh, hay otras personas que hacen salsa barbacoa, la vinagreta, eh, salsa de soja. Hay unas empresas que nos compran la miel de caña para hacer eh, cerveza negra. La verdad es que combina muy bien eh, en ensalada. Eh, lo pueden mezclar eh, con leche fría, se diluye perfectamente. A diferencia de la miel de abeja que eh, tienes que calentar lo que es el, el, el, la leche para conseguir mezclarla bien, ¿no? Para las cuajadas, para los requesones. La verdad es que es bastante versátil. No puede faltar ya esto en ninguna cocina, en ningún sitio. Puede faltarnos, ¿no? ¿Dónde estáis ubicados? ...el Ingenio eh, está en Frigiliana... ...que es un pueblo precioso y, y es un edificio... ...que lleva elaborando este magnífico producto... ...300 años aproximadamente... ...desde 1725 el edificio como Ingenio... ...Ingenio es una fábrica que elabora... ...que trata lo que es la caña de azúcar... ...y como edificio, como Ingenio pues lleva desde 1725... ...y la familia que yo represento pues adquirió el ingenio en 1928... ...llevamos eh, casi 100 años ¿no?... Eh, ...entonces te, tiene esto mucha historia... ...pero siempre estamos respetando la receta ancestral... ...la receta tradicional... ...producto natural e intentando que no se pierda. No nada. ya habéis visto un producto que esto es... ...la caña, la caña de azúcar donde se elabora <risa> este producto... ...la caña, gracias. A vosotros...